¿Qué tal amigos de Radio Switch? Me da mucho gusto saludarlos, estamos en este primero de mayo, pero todavía seguimos celebrando a los niños y me da más gusto poder compartir este momento con un amigo que la verdad siempre año con año ha estado buscando participar, llevar a los niños, estamos exactamente en la plaza principal de la colonia Magisterio y año con año él ha estado buscando llevar a los niños pues una probadita de lo mucho y delicioso y sabroso que él hace Él es Pepe de Tacos Gratis Las Sonrisas, él está ubicado en Plaza Caracol, en Galerías, está en Tepic, está también en, ha estado en la Marina Vallarta con el restaurante de la Casa del Arriero y hoy estamos aquí en esta colonia y mira, les voy a compartir un poquito de lo que hay aquí, acá está él, miren, ahí está ya preparando todo para que la gente pueda venir y disfrutar y hay algo que es bien importante que les comente amigos, esto que él está preparando no pertenece a ningún partido político esto únicamente lo hace como labor altruista, como llevar, yo le digo que es un corazón con patas porque siempre está llevando, buscando llevar alegría Incluso durante el año pasado, durante pandemia, yo supe que también estuvo realizando algunas actividades. Y estas son las acciones que definitivamente necesitamos compartir y necesitamos promover, porque es lo que nos hace más humanos. Sabemos que ahorita hay mucha actividad por los partidos políticos, y qué bueno que se está llevando también a las colonias, alegría, diversión, entusiasmo, fiesta, nos hacía falta, pero a mí me encanta poder resaltar el trabajo que está haciendo mi amigo de Pepe, Pepe petacos gratis las sonrisas, porque esto es de año con año, no es algo de, de labor política y, y bueno, él anda por allá ahorita ya por aquí se están dando cita algunos niños, algunas familias, déjenles voy a mostrar un poquito de lo que por aquí acontece yo me vine hoy de Miss Marvel porque si no nos venimos hoy disfrazados, pues cuando tendría hasta Halloween pero la verdad es que sí los invito a, a la gente que está aquí cerca, vengan, va a haber música, va a haber diversión, va a haber regalos, va a haber sorpresas y por supuesto va a haber probadita de tacos gratis, de aguas, de chicharrones, vamos a acercarnos para que vean un poquito lo que ya tienen por acá preparados nuestros amigos. ...de Tacos, gratis La Sonrisa... ...ahí están ya los, los totopos... ...por allá tienen ya los taquitos... ...los niños que ya están contentos... ...el equipo, el staff de la Casa del Arriero... ...que déjenme decirles que la mayoría son familia... ...ellos son familia que se unen para estas actividades... ...y la verdad a mí se me hace padrísimo... ...que ellos se unan para estas actividades... ...que están realizando el día de hoy... ...y bueno pues ya se están formando los niños por acá... Y un poquito de la alegría para, para llevarles a todos ustedes, amigos. Y bueno, pues de esta manera una transmisión muy, muy especial, muy cortita, pero con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con agradecimiento a mi amigo Pepe. Vamos a hablarle. Pepe, Pepe, pe, ven por acá. Ven por acá, amiguito. Amiguito, les digo a, a nuestros amigos del auditorio que tú haces esto, pues año con año no es labor política ni mucho menos. ¿Por qué lo haces? Ah, mira, bien importante. Este, al igual que, fíjate que ayer compartíamos un sentimiento muy bonito porque le hablamos a nuestro amigo Pancho Papas y este y nos contestó inmediatamente. Dice, claro que sí, cuenten con mi apoyo. Dice, vamos a, juntos a regresar este, eh, lo que Dios nos nos da, ¿no? Entonces creo que ese es, ese es nuestro nuestro mayor objetivo de compartir un poquito de lo que Dios nos da. Creo que estoy bien agradecido con Dios porque me ha dado una vida muy bonita y este, unos hijos hermosos, amigos hermosos y todo. Entonces tratamos de llevar felicidad a los niños, creo que eso es bien padre. Entonces... Y aparte la llevas de una forma, digo ahorita ya aquí están los brincolines, la música, todo se está armando y se está instalando, pero aparte llevas algo que es muy, muy rico que es comida, que es algo que, que va al, al estómago, al alma, que aparte lo hacen con mucho cariño, tu, tu familia colaborando, ¿no? Así es, así es, todos todos unidos, ahorita ya mi mamá viene en camino, aquí está mi esposa, mis hijos, mis suegros, sí. o sea, todos le echamos ganas, este, quiero agradecer, pues mira, este, viene, vamos a tener pizza, este, nuestros amigos de Tower Pizzas, que siempre, fíjate, les hablas? Claro que sí, cuenta con nosotros, creo que eso es bien, bien padrísimo. Sí. Entonces, vienen este, nuestro amigo de Pancho Papas, vienen, eh, mira los de La Auténtica de Maíz, que es una tortillería, este, eh, siempre, igual también el señor Jorge, siempre, gracias a Dios, siempre nos... Eh, no es cuestión así como de déjame checar, ¿no? O sea, inmediatamente. Hay disponibilidad. Sí, claro, igual también el día de hoy, nuestros amigos del Pechugón, nos mandaron unos taquitos dorados, deliciosos, ya ves que están bien ricos también, entonces... <risa> Este, y sobre todo eh, nuestros amigos y nuestra familia del de, papá de los arrieros y tacos gratis vamos a tener taquitos deliciosos adobada de chorizo de asada o sea, este aguas frescas eh, una gran infinidad no y hay muchos patrocinadores en este en este día este no me dejaría no me gustaría dejar de mencionar ninguno pero son un montón que vienen y que comparten o sea como que eh, les nace del corazón el decir, ¿sabes qué? Claro que sí, cuenta con nuestro apoyo Nos estamos reactivando Porque, este, ¿te acuerdas que pues, el año pasado no hicimos nada? Ni en, la, ni en el Día del Niño, ni en Navidad uh -huh. Pero esta es la primera vez del Día del Niño Y ahí viene la Navidad Entonces en la Navidad también hacemos una pachangota Y, este, y pues con el único objetivo ...de que los niños sean felices. Y hay algo importante, cuando tú dices patrocinadores, no es que estén pagando... ...es que son empresas que se están uniendo, aportando de sus productos, de sus servicios... ...de su esfuerzo, de su trabajo, para venir a regalar, ese es el, ese aquí, es el eh, la prioridad. Aquí nadie, nadie nos da nada, porque aquí, los, los ahora sí que los obligamos a que vengan... ...y ellos mismos dan de su mano este, lo que vinieron a compartir... Y creo que eso es bien padre, porque ahí es donde... Muchas empresas fortalecen sus valores en ese sentido. Así es, amigos. La verdad que yo estoy muy contenta año con año. Mira, va llegando Mira, un pastel. Ahí viene, ahí viene pastel. Qué rico, no, hombre. Esta fiesta va a estar buenísima. Va a estar buenísima. Y es una fiesta, repetimos e insistimos, organizada por empresarios con el puro gusto de traer alegría. En esta ocasión estamos en Magisterio. Gracias, Pepe. Sí, gracias. Y estamos aquí en una colonia Magisterio, pero siempre están buscando a dónde llevar esta alegría, dónde llevar esta felicidad y estos son los valores que debemos de promover, amigos los empresarios también aquí me encanta que se unen ya algunos colegas de otros medios de comunicación también llegando para aportar, para informar, porque estas son las buenas noticias que necesitamos compartir, a ver una chiquilla que me dice, oye yo soy de la escuela de canto, Alas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias sí. a Dios Qué bonita viene, ¿celebrando el día del niño? Sí, ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí, muy contenta y muy agradecida Ay, muy bien, trae más niños A ver, ¿quiénes quieren hablar? Yo necesitamos superhéroes El día de hoy estamos buscando a todos esos niños superhéroes Que quieran sumarse por acá Pues hay varios chiquitos Todos ellos están formados ¿Cómo ven si me acerco? Y los entrevisto a ellos ¿Me van a permitir? Voy a zafar por acá el... el este por acá vamos a zafarlo Y vamos a preguntarles aquí a los niños ¿Cómo están? ¿Contentos? Bien, yeah. sí. sí. sí contentos, felices de, de venir a esta fiesta. Sí. Sí. sí, sí. Bueno, amigos, pues de esta manera yo ya me despido de esta transmisión especial a través de Radio Switch y bueno, pues aquí con nuestros amigos de Pepe Tacos Gratis las Sonrisas nos despedimos, esperando la verdad que, que pues también ustedes pasen un día muy agradable este sabadito rico y que además, bueno, pues puedan. Compartir y disfrutar también con la familia y unirse unirse con los amigos y realizar este tipo de labores, la verdad que son, son muy bonitas, traer fiesta y alegría. Nos despedimos a través de Radio Switch. Muchísimas gracias.